Eh, igual buenas gente, esto es un nuevo capítulo capítulo, estoy en es un nuevo vídeo, traigo un vídeo de un turneo. Eh, lo siento por todo este tiempo que he estado inactivo, que no he traído ningún vídeo ni nada. Pero bueno, eh, ha sido más que nada porque he estado eh, haciendo cosas sobre todo de los, un turneo y sport. Eh, he estado viendo a, a la gente que, de mi clan que jugaba y tal, y estaba ahí ayudando con ellos, he estado entrenando. Y no he estado haciendo muchas otras cosas. Eh, y bueno, aparte de eso, he estado modificando cosas del servidor eh, que, que estoy creando y demás cosas. Eh, bueno, a lo que vengo. Este vídeo va a tratar más que nada sobre eh, esto último que he dicho. Eh, el servidor del, del cual me estoy ocupando estos días. Y, el servidor, bueno, el mapa del servidor sería lo siguiente, ¿vale? Este sería todo el mapa, os voy a ir un poquito a poco enseñando de, de qué va a ir, qué va a contener y todas esas cosas. Eh, ya hice un vídeo, pero ahora eh, va a ser mucho más específico, además de que el mapa está mucho más avanzado, ¿vale? Bueno, para empezar, esta es la zona de spawner, ¿vale? Aquí es donde tendréis las reglas y demás cosas, ¿vale? Eh, para meter a los grupos y todo, y todo lo demás eh, estas son las zonas de pvp de vips es decir para poder entrar en las zonas estas del pvp eh, tienes que ser vip es decir tienes que apoyar al servidor eh, con dinero eh, y podrás tener acceso a, a estas zonas a no ser que haya un evento y, y tal vale eh, si hay un evento aquí y a lo mejor pues te dan armas las cuales no se pueden conseguir por aquí o se pueden conseguir pero son muy complicadas y las ha conseguido mediante spawneándotelas aquí, esas armas no pueden entrar aquí, no pueden eh, porque eh, sería totalmente desventajoso, vale, esto a partir de aquí ya cortando esa parte de ahí abajo sería el mapa en el que puede acceder todo el mundo, vale, eh, ¿De qué trata? Bueno, eh, hay cuatro bases eh, generales grandes, ¿vale? Que cada uno representa a un país. Esta es la base rusa, todas tienen lo mismo, ¿vale? Todas tienen lo mismo, eh, seis edificios con casas en las cuales en cada casa puede vivir una o dos personas. Eh, luego esta parte de aquí que sería la base de la gente que lleve es la... lo que sería el país ¿sabes? los generales y demás cosas con su zona de helicóptero eh, esto sería la zona pública vale donde podéis dejar eh, objetos para todos vale eh, donde están las zonas privadas y luego están las zonas públicas ¿vale? Eh, esto sería un hangar para dejar aquí los vehículos y demás, eh, gasolina, una zona de helicóptero en la cual solo se pueden tener los helicópteros y la zona de de granja que aquí pues, pondré vuestros cultivos y demás eh, para, para alimentaros porque eh, la comida en este servidor va a bajar muy rápido, la comida y, y la sed. Eh, bueno, pues eso. Luego también una torre de vigilancia, que habrá eh, diferentes vigilantes que se, se tengan que poner aquí de vez en cuando, ¿vale? Eh, pues bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la primera base, que es la base rusa, aquí estaría eh, la de los franceses, esta sería la de los alemanes, ¿ves? que son todas iguales, y eh, aquí estaría la de los estadounidenses. Eh, hay algunas cosas que mejorar aún, por ejemplo esto, estoy viendo aquí que está duplicado, no, no sé por qué, hay cosas que, que mejorar, eh, aquí estoy viendo por ejemplo, estas son bases de pago, es decir, tú pagas 5 euros mínimo por, por, la, por la base eh, y puedes, puedes tener una base de estas que son de rebeldes, eh, que es como se llama, tú puedes llamar a tu... A lo que serían eh, tu equipo o tus supervivientes de la manera que tú quieras. Eh, pero en sí se llaman en general bases rebeldes. En cada base de esta caben 12 personas, ¿vale? Eh, tenéis la habitación de los generales, ¿vale? Y las otras habitaciones, ¿vale? Que son habitaciones, pues como podéis ver, eh, así de graciosa. Y esta cosa, que bueno, es otra de la granja lo que pasa es que no le he puesto el suelo de granja. Que tengo que modificar, como ya he dicho, el, el mapa aún no está totalmente acabado. Eh, ¿Por qué he dicho 5 euros mínimo? Porque eh, tú puedes comprar una base por 5 euros, también puedes invertir para, para aquello que saldría más caro. Eh, y si a lo mejor eh, tú, eh, tú llevas eh, con esta base mm, muchísimo tiempo y lo que sea, pues puedes tener. Eh, más inmunidad. ¿Qué pasa? Que imagínate que de repente uno quiere comprar esta base, pero llega otro que también la quiere y uno va a pagar 5, pues otro va a pagar 6. Pues obviamente se la va a llevar el que invierta más en el servidor. ¿Vale? Es así. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues la posición, sobre todo, tiene una posición de cercanía de la zona. Eh, grande, por ejemplo, este tiene la zona grande muy cerca, esto tiene aquí eh, la granja y tiene por aquí también eh, lo que vendría siendo la farmacia esta, la farmacia hospital, y bueno eh, plan, por ejemplo este tiene lo mismo, ¿sabes? cercanía, eh, y además lo que tiene esta base es que, pues bueno, mmm, tiene menos posibilidades de que te hagan anti porque al fin y al cabo todo esto es de comunas, ¿sabes? En plan, todo es de todos. Aquí, excepto lo que tú tengas en tu casa, pero todo es de todos, ¿vale? La zona esta también eh, es, de, es de todos. Y, eh, por ejemplo, en las casas estas nadie puede tener muchas plantaciones, puede tener algo de plantaciones, pero en sí, lo suyo es, es la comuna, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues, eh, eso sería que... Que al fin y al cabo, esto todo es de todos, no puedes eh, robarle a, a nadie y e ir y meterte en la casa de uno y robarle. Que no creo que se pueda porque cada uno va a tener su puerta y, y tal, ¿sabes? O yo que sé, que hay un vehículo y tú no puedes coger y sin pedir permiso de quien sea, pues llevártelo, ¿sabes? Cosas así. Si tienes un vehículo propio, pues sí, puedes coger y llevártelo. Eh, que la cosa es que todo es de todo si haces un tipo de anti error que dependiendo de la persona que lleve esto pues no está a favor de, de lo que has hecho pues te puedes llevar una, una sanción eh, bueno cada esta es otra cosa cada bando empezará con una Avenger como arma eh, simplemente tendréis una Avenger eh, con un cargador más y ya está, el, el kit se podrá pedir cada media hora. Eh, y con, con eso es con lo que, que iréis por ahí. Las bases de los rebeldes, en cambio, tendrán eh, como arma una cobra. ¿Vale? Una cobra, que es una pistola metralleta, eh, como algo un poquito más de ventaja. Eh, pero aún así, imagínate que esta gente quiere una cobra, se puede o arrebatar a uno de estos matándolo o puede conseguirlas aquí, vale, eh, pues en, aquí españa eh, balas de cobra, cobras y, y más munición y demás. Aparte, como podéis ver, hay cajas de estas que son eh, del rust, vale, al, al igual que hay cactus y eso. Está el mod del rust, por lo tanto podéis conseguir las armas del rust, casteándolas y demás, eh, que los materiales y eso también los podéis conseguir y eh, y en sí eh, podéis conseguir más armas. ¿Cómo podéis conseguir más armas más chetadas? Pues con los ¿vale? ahí estáis viendo eh, las flechitas estas son los diferentes airdrops que van a caer y fist. Eh, los fist eh, generalmente tendrán posibilidades de que haya eh, armas o um, objetos para raidear. Diréis, ¿se puede raidear? Se puede raidear cualquiera de todas estas bases pero no en cualquier momento, ¿vale? Habrá momentos específicos en los que la gente podrá ir a, a raidear a, a otra base, pero ahora hablaré de eso que será en, en el tema de los plugins. Bueno, aquí estáis viendo que esta es la zona eh, general, la más grande, aquí, eh, bueno, pues encontraréis la mayoría de objetos, ¿vale? Y, eh, bueno, pues aquí pues veis el spawn de vehículos y demás. Eh, bueno, ahora el tema plugins. el tema, Ah, bueno, no, antes de pasar al tema plugins, aquí estoy viendo una zona de agua, veis que todo, todo está desértico y solo hay una zona de agua. En esta zona de agua, eh, pues si os crasteis una no, contemplar algo, podéis conseguir aquí eh, agua más o menos, se puede decir, limitada, pero pues la tendréis que luego con una fogata, pues... Mmm, pues en plan poner pues mejorarle y todas esas cosas ¿sabes? Que eso creo que sí que lo voy a hacer antes que nada y es poner aquí un camfire no, no veo no veo si lo he escrito porque está ahí la cosa está la castradora pero bueno un camfire y lo que voy a hacer es ponerlo pues por aquí aquí al lado del del objeto este que es paunea, que aquí es paunea, por cierto, eh, cañas de pescar, ¿vale? Aquí voy a poner el campfire, ¿vale? Eh, creo que lo voy a meter un poquito dentro de la derecha, así, sí, queda guay, vale, eh, total, que eso, que aquí podréis conseguir agua y podréis. De cosas de esas, no sé si verdaderamente esto sigue funcionando, yo creo que sí pero bueno, eh, ya iremos investigando, de todas formas el mapa aún no está acabado, como he dicho antes eh, hay muchas cosas que retocar por cierto, en los comentarios también me podéis decir alguna sugerencia, esto lo pasaré por el Discord eh, por lo tanto, si venís del Discord pues, y no estáis suscritos <ríe> suscribirse, estaría bastante bien si queréis obviamente y, y me dais sugerencias de lo que queráis meter, en lo que bueno, queréis meter, eh, penséis que estaría bien meter y tal. Eh, la, el tema de la ropa de los mods es que voy a hacer ropa de cada una de las opciones eh, personalizada y solo se puede llevar esa ropa, ¿vale? Solo se va a poder llevar esa ropa en eh, los objetos del Rust de por ejemplo, que te puedes craftear con el Ruscon, son cascos y, y best y esas cosas no están permitidos, de todas formas ya buscaré ya la forma de hacer que no se puedan craftear y, eh, y las facciones de rebeldes, pues cada uno me puede decir como quiere su, su ropa como quiere eh, que se la haga, porque yo haré la ropa, la ropa muy la, la haré yo y me decís, pues mira, pues quiero estos colores de tal forma y, y yo la ve lo mejor que pueda, ¿vale? No soy un diseñador increíble, pero algo, algo puedo hacer. Vale, ahora sí, tema plugin. Eh, voy a proponer o voy a intentar conseguir algunos plugins. Un plugin que he encontrado que está bastante bien es el de el de la, los cosméticos, que no se. Sé, que no se puedan poner cosméticos voy a poner ese plugin para que obviamente la gente no se pueda poner los cosméticos y vaya con la ropa que tiene que ir eh, excepto la gafa la gafa si la vais a poder llevar eh, va a ser como un elemento de, de identificación eh, si por ejemplo pues yo que sé tenía una gafa eh, un personaje entero que lo único que le diferencia de los demás a la gafa pues eso es suficiente está bastante bien ¿sabes? os podéis poner la gafa que queráis eh, otro plugin que, que quería poner, llevo diciendo los plugins aparte de los típicos eh, que son a lo mejor el home y esas cosas. Que por cierto, el home no sé si lo voy a poner. Eh, hay plugins que estoy dudando en ponerlos, pero bueno, en sí, los plugins así más, más complicados son también uno de, de pago que. Estaba dudando de ponerlo, creo que al final no lo voy a poner. Eh, que era eh, de capturar las zonas, es decir, gente que tú estás en esta zona y empiezas a capturarla y te pertenece. Y al estar aquí, pues yo sé que a lo mejor tenga más posibilidades de que te spawnen cosas y demás. No sé, ese plugin la verdad es que está un poco jodido. También estaba pensando en el nuevo plugin este que es de revivir. Que si te, en plan, si te han disparado y te han, te han dado y estás medio muerto. Bueno, te han matado. Eh, que pueda llegar alguien y que te pueda reanimar por si te han matado desde lejos. Eh, ¿Qué más? Y que hombre, que obviamente puede reanimarte cualquier persona. ¿Qué más? Eh, también está eh, la posibilidad de el plugin de de. Bueno, los fist, el plugin de los fist va a estar sí o sí, que por cada fist eh, ponen 3, 4 cosas más o menos. Y también eh, el plugin de, del TPA. No sé verdaderamente si permitir ese plugin. Porque si pongo el plugin del TPA, mmm, alguno se pone aquí otro se pone allí se pone a mandarle tp y esas cosas entonces el tpa creo que no lo voy a permitir lo que sí puedo permitir a lo mejor es el warp vale el warp sí que lo puedo lo puedo permitir eh, pero simplemente porque eh, porque es un plugin que que puede hacer que cada uno pueda hacerse jugar a su zona cada cierto tiempo ¿Qué pasa que sería más o menos lo mismo al igual que el home eh, lo malo es que si tú mueres probablemente spawnes aquí quiero hacer que cada persona plan si la gente que es nueva eh, spawné aquí y si no eres plan, si no eres nuevo si ya tienes tu equipo pues que cada vez que muera spawnes en tu base. Esa es mi idea. ¿Qué pasa? Que eso no sé cómo hacer, la verdad. Entonces pues para eso necesitaría pues ayuda vuestra en los comentarios. ¿Cómo hago home? ¿Para qué me sirve el home? No sé qué. Pues bueno, pues cada vez que mueras pues mm, puedes hacer home, eh, que tardará 5 segundos en hacer home sin problema y ya está. No hay mucho más. Eh, Podrás suicidarte, pues puedes suicidarte en este servidor, no puedes suicidarte, eh, porque si te suicidas eh, habría, okay, bueno, eso no vale, eh, habría alguna, algunas, acciones, bueno, algunos atracos y demás cosas, como puede ser, eh, que bueno, que imagínate que yo he raptado a miembros de, de los de los franceses, los rusos han redactado un francés, pues ellos piden dinero que sería con el You Economy, que será un dinero que no será experiencia, porque eh, habrá algunas algunas skills que no estarán subidas eh, y no y no se podrá conseguir XP de ninguna forma en este servidor, eh, habrá skills que no que no estarán subidas y se tendrá que pagar con eso. Eh, ¿Cómo se va a conseguir ese dinero? pues eh, tampoco tengo ninguna forma de saber cómo puedes hacer que puedas conseguir ese dinero he pensado que matando a gente pero si hago que mate a gente pues mmm, que se mate entre entre ellos probablemente se, se pondrá a matarse entre ellos para darse dinero por lo tanto no vale eso eh, así que yo creo que va a ser eh, mediante los los admin que darán dinero eh, por eh, raptar o por tu buen comportamiento y demás cosas qué puedes hacer con el dinero con el dinero puedes hacer el barra amo con el barra amo pues puedes conseguir balas del arma que tú quieras y además podrás comprar eh, algunas cosas con el barra shop que no sé si lo pondré y ya por último no sé qué más contar es que son muchas cosas pero bueno ah bueno sí que en este servidor va a haber caído de balas eh, no va a haber desangramiento. He dicho que la comida iba a, a bajar muy rápido. Eh, las armas las vais a tener que reparar. Es decir, que van a tener durabilidad. Y, eh, y en sí no mucho más. Y eso que la que la XP va a estar en más skills. Eh, siempre. Eh, nada más que dentro va a estar más skills. Excepto en algunas específica como puede ser el sneaky Dicky para que se te pueda escuchar cuando estás pasando por la lado se va a estar quitada eh, por ejemplo otra que puede ser de, a lo mejor el sharpshooter no se sé sirve a quitar y algo más ya ya veré como ya veré cómo lo hago más que nada para darle complicación al servidor y que sea más entretenido más complicado más más, eh, más es un reto más más divertido y, y eso esta sería la idea por ahora del servidor ya sabéis dejadme por los comentarios eh, lo que vosotros opináis y demás y eh, buah, ya se me está alargando los 20 minutos bueno eh, por último deciros que eso que he estado estos días ocupado, que lo siento voy a traer eh, estos días más vídeos vale que ya he acabado y tal ya estoy eh, sin ningún plan no hay nada nada que tenga que hacer eh, y pues eso estaré trayendo todos los vídeos que pueda y cuando ya me vaya yo de vacaciones pues dejaré algunos vídeos preparados vale y nada más eso sería todo eh, yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un tono, ya sabéis darle like y yo os lo traeré de verdad dejadme por los comentarios qué opináis del servidor qué sugerencias me dais y demás y os leo, ¿vale? Así que nada, lo he dicho más que ver en este capítulo. Espero que os haya gustado. Y adiós.